Eh, vamos a terminar, Sale, ya con este tema del teorema de Cauchy homotópico y el teorema de la deformación Este y el día de hoy vamos a ver eh, básicamente dos cosas no vamos a discutir eh, bueno, vamos a terminar esta discusión que estábamos haciendo el día de ayer, ¿no? de cómo se relaciona ese teorema respecto al teorema de Cauchy que vieron con Frank o el teorema de Cauchy es que no sé si decirle clásico, pero el teorema de Cauchy original el tema con que vieron con Frank, y este, y vamos a ver algunos ejemplitos, ¿no? Ahora sí, por si vamos a hacer ejemplitos, ¿no? Entonces, de eso se va a tratar la clase el día de hoy, y entonces déjenme les comparto mi pantalla y, y vamos empezando, ¿vale? Uh -huh. ah, ok. Ok. Entonces, recapitulación. Eh, ya que ayer estudiamos el teorema de la deformación, o mejor dicho, hicimos su demostración, porque ya lo habíamos planteado, inclusive desde la clase de antier, eh, llegamos a este teorema que les dije que se llamaba el teorema homotópico de Cauchy. Este básicamente dice que si ustedes se toman f, una función holomorfa de un subconjunto abierto y conexo, como siempre y se toman sigma bueno una función normófoba entonces lo que dice el teorema es que si ustedes toman sigma no una trayectoria no que sea este homotópica a una curva constante no entonces la integral de f no alrededor de sigma va a ser 0 ok eh, y yo les dije o sea en términos de la conclusión respecto al teorema de Cauchy que vieron con Frank es exactamente la misma, ¿no? Lo que quizás aquí un poquito, o sea, interesante de observar es que justamente este teorema que vieron de Cauchy con Frank pedía una hipótesis extra sobre el dominio, ¿no? A saber que el dominio fuera lo que Frank llamó simplemente conexo. El detalle que yo les dije el día de ayer es que la definición de simplemente conexo este, que les dio Frank pues simplemente para conjuntos acotados, ¿va? Entonces, eh, la primera observación que vamos a hacer, que también el día de ayer ya se las había comentado, es que con la teoría que desarrollamos en esa sección, podemos dar una definición general de lo que es que un subconjunto sea simplemente conexo, ¿va? Como lo estamos haciendo aquí, aquí lo vamos a hacer restringido para el caso de los complejos, pero esta definición de hecho vale en general, ¿vale? Para... Si ustedes saben lo que es un espacio topológico, para cualquier espacio topológico, ¿vale? Entonces fíjense, vamos a repetir la definición. Si yo me tomo U, un subconjunto de C, voy a decir que este subconjunto es simplemente conexo. Fíjense, si suceden dos cosas. Número uno, U es conectable por trayectorias. En número dos, toda trayectoria cerrada en U es homotópica a una trayectoria constante. ¿Vale? Entonces... Déjenme hacer una pequeña discusión eh, en torno a esa definición para ver que de verdad axiomatiza lo que tiene que axiomatizar, ¿va? Entonces, a ver, básicamente, eh, aquí les puse inclusive ¿no? la proposición donde viene el teorema de Cauchy y ahí está la definición que vieron de, con, de simplemente conexo con Frank. Si ustedes recuerdan, la definición decía, si yo me tomo un, este un subconjunto de los complejos que sea... Acotado, porque ahí está la definición No, siempre requería acotado Voy a decir que este conjunto es simplemente conexo Si es conexo Y su complemento relativo a los complejos Es conexo ¿Va? Vuelvo a repetirles Ahí requerían la hipótesis de ser acotado Vean que de entrada la definición que estamos dando No requiere hipótesis De ser acotado no es una Esta es una condición que Un conjunto, cualquiera de los complejos Puede cumplir o no puede cumplir No solamente para conjuntos acotados y vean que, bueno, la definición que vieron con Frank decía, ser conexo y además tener complemento relativo a los complejos, conexo. Vean que aquí estamos cambiando la hipótesis de conexo por la hipótesis de conectable por trayectorias. Recuerden ustedes que un subconjunto de los complejos era conectable por trayectorias si siempre que yo me tomara dos puntos... Entre esos dos puntos podía encontrar una trayectoria dentro del conjunto en cuestión, a saber U, que uniera dichos puntos, ¿va? Y también demostramos aquí en el curso, de hecho es algo que vieron conmigo, que conectable por trayectoria siempre implicaba conexo Y que más aún si el conjunto en cuestión era abierto, conectable por trayectoria sucedía si solo si U era conexo, ¿va? Entonces bueno, el punto es que aquí estoy cambiando esta hipótesis de conexidad por una condición un poquito más fuerte, que es esta de conectabilidad por trayectorias. A estas alturas, y lo que ya se den cuenta que uno de los elementos importantes de nuestra teoría son las trayectorias, ya no debe sonarle raro porque esta noción de conectabilidad por trayectorias es mucho más fundamental, de cierto modo, para la teoría que estamos haciendo, claro, que la noción de conexidad. Entonces por eso es que se pide esto. Y la segunda condición es una condición bien interesante. Porque esto sí ya tiene que ver con lo que axiomatizan los conjuntos simplemente conexos. Lo que les dijo Frank en su momento, de hecho, se les en las notas, ayer lo vimos, era que los conjuntos que son simplemente conexos, lo que quieren axiomatizar son aquellos conjuntos que no tienen hoyos ¿Va? Y aquí está la razón por qué. Ayer también lo explicamos, pero quiero volver a eh, decir algunas palabras acerca de eso para que quede ya mucho, mucho claro. Porque... Entonces, pues por eso voy a hacer un pequeño dibujito. Entonces, voy a imaginarme que tengo un cierto conjunto, aquí que es mi conjunto U, ese que tengo acá, ¿vale? Y voy a considerarme en ese conjunto U, fíjense, un punto, este Z0, ¿vale? Y voy a fijarme en un lazo sobre ese punto, ¿no? Entonces un lazo se ve como ese estilo, puede ser más complejo, pero es algo de ese estilo. Entonces, fíjense... Si yo dibujo uno de estos subconjuntos uno en el plano complejo Al menos de forma intuitiva Creo yo que ustedes ven bastante claro, al igual que yo Que fíjense que yo puedo empezar a, justo, ¿no? Retraer este lacito Hacia el, justo, al, hacia este punto, ¿no? Z0 ¿No? O sea, es como si, imagínense que lo que yo hago es Desde Z0 agarro y pongo una agujeta y lo que hago es empiezo a jalar la agujeta Entonces vean que la agujeta se va a ir regresando Hasta que llego hacia el punto Z0 Es decir este lazo, si este lazo yo, yo lo llamo sigma, este lazo va a ser homotópico, ¿no? Al lazo constante con valor z0. ¿Va? Pero fíjense, ¿qué sucedería si en ese espacio u, yo, mi espacio u no es de ese estilo, sino que yo, por ejemplo, aquí tengo aquí un agujerito, ¿no? Tengo un agujerito acá. Bueno, si bien es cierto que este lazo lo puedo seguir contrayendo a z0, ¿Qué pasa si ahora yo me tomo el siguiente lazo? Fíjense, lo voy a escribir en otro color, lo voy a hacer en otro color. Ese que tengo acá. ¿Va? Otra vez, fíjense como una agujeta. Si bien es cierto que esa agujeta la puedo ir jalando para irla retrayendo. Cuando yo llegue a la parte donde está este agujerito, ya no la puedo retraer sobre el espacio. Porque necesariamente tendría que salirme de U para poderla jalar. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esa trayectoria, si yo le llamo Tao no puedo contraerla al punto Z0 no, o sea, no es homotópica al lazo constante con valor Z0 entonces, en pocas palabras ¿qué me está diciendo eso? que cuando mi región tiene un agujerito en ese agujerito voy a necesariamente tener trayectorias que no puedo contraer a puntos ¿no? como sucede en el ejemplo este que estamos viendo visualmente con la tau entonces fíjense muy bien lo siguiente nuestra definición Y todo el lazo lo puedo contraer. Estamos viendo que intuitivamente cuando yo no puedo contraer lazos es cuando hay una segunda condición que hay agujeros. Entonces, esta es la razón por la cual nuestra definición si sí está axiomatizando a aquello que toda los espacios o aquellos subconjuntos de los complejos que tienen agujeros. ¿Va? ¿Por qué? Por, por lo menos, ¿no? O sea, porque si nuestro espacio tuviera agujeritos, pues podría retraer cualquier lazo. Perdón, si no tiene, a ver, dije una tontería. Si mi espacio tiene agujeritos, como acabamos de ver, hay lazos que no podría retraer. Si no tiene agujeros, todos los lazos los puedo retraer. ¿Va? Entonces, es por eso es que la idea de simplemente conexo son aquellos espacios que no tienen, ahora sí ya lo estoy diciendo bien, agujeritos. ¿Va? Entonces, bueno, esta que tengo aquí, repito, es la definición general, ¿no? Que vamos a darle para un este, para un, para que un subconjunto sea simplemente conexo. Y por ejemplo A ver ya nada más para terminar eh, Más o menos esta discusión Si ustedes recuerdan Un ejemplo importante Y ahora voy a regresar a la parte de los dibujitos Era el caso de los complejos Quitándoles el cero ¿no? Entonces por ejemplo ahora vamos a pensar Aquí tengo mi plano complejo va Y al plano complejo lo que yo voy a hacer es Le voy a quitar el cero Entonces esto va a ser C quitándole el el cero Entonces eso lo que va a producir es que aquí voy a tener un agujerito va Entonces ahí está Voy a dibujar C el agujerito ¿Va? Entonces pues ahí está. ¿Qué sucedía con este ejemplo? Bueno, si este, si este conjunto le llevamos u, algo que no, ustedes notaron o que Frank hizo notar es que vean que este se quitándole u de entrada es conexo y si ustedes calculan el complemento de este u relativo a los complejos, les queda simplemente el 0, ¿no? El unitario del 0, que también es conexo. Entonces, ¿cuál es el punto? Este era un ejemplo de un conjunto. U que satisfacía ser conexo y con complemento conexo. Sin embargo, la definición que les dio Frank no les permitía concluir que era simplemente conexo, ¿no? Porque justamente no es acotado, ¿va? Y de hecho, fíjense que con la introducción de la definición que hicimos, este U no puede ser simplemente conexo, ¿no? Porque a la hora de tener un agujerito, vean que si ustedes se toman una trayectoria, ¿no? Por ejemplo, podemos pensarlo con un círculo, ¿no? O sea, si ustedes piensan con un, eh, en un círculo aquí, si quieren sacarse que sea radio 1, ¿no? Que rodea al agujerito del centro Si bien es cierto que este círculo lo puedo ir retrayendo, ¿no? Al, al centro, ¿no? De del plano complejo Va a llegar un momento en el cual no lo puedo retraer a un punto, nada más ¿No? Porque, o sea, no podría retraerlo al centro Porque me tendría que salir de los complejos que están del ¿No? O sea, en pocas palabras estamos viendo que este conjunto U de hecho, no puede ser simplemente conexo. No es simplemente conexo. Aunque sí cumple las condiciones que debería cumplir. Salvo la de ser acotado en la definición de Frank. ¿Vale? Y bueno, nada más una cosa que también vale la pena checar. Recuerden que la definición de simplemente conexo no solamente es esto de que las trayectorias siempre las pueda este, hacer homotópicas a un punto. Sino que también es que sea conectable por trayectorias. Pero trivialmente... El, los complejos quedándole el cero son conectados por trayectorias, ¿no? Porque si ustedes se toman dos puntos Aquí vamos a ponerlos en azul sirve puedo poner una trayectoria entre ellos Fíjense Si los puntos no pasan inmediatamente por el centro O sea, me sirve la trayectoria, este... O sea, una trayectoria lineal ¿No? Pero si, por ejemplo, uno está enfrente del otro por el centro pues Puedo hacer una trayectoria, ¿no? Que nada más evite el centro Y listo, ¿no? O sea, cumple la definición de conectables por trayectorias ¿Va? Entonces, bueno Aquí ya cuando estamos viendo que este ejemplo que era patológico, en el sentido de que no, in, no estaba incluido en la definición de Frank, sí pues está incluido dentro de esa definición. ¿no? Entonces ya está mostrando que esa definición sí es la más, eh, al menos más general que la de Frank. Y de hecho es la más general posible. ¿va? Entonces, bueno, eh, ahí está. Entonces, eso es lo que vamos a entender entonces por un subconjunto simplemente conexo. Ahora, déjenme hacer una pequeña discusión nada más que ya tiene que ver con... Si es cierto o no que la definición que tenemos y la definición de Frank empatan. O sea, obviamente para que empaten tendremos que tener como hipótesis extra que el conjunto sea acotado. ¿Va? Al menos. Y el punto es que en general uno tiene la siguiente proposición que hace ver que la definición que nosotros dimos simplemente con exo si sí empata con la que dio Frank. O sea, no estamos viendo definiciones diferentes. Simplemente que la de Frank es particular porque, repito, solamente se vale para conjuntos que sean acotados. Y bueno, lo que dice el resultado es que si ustedes toman un conjunto que es abierto, conexo y acotado, u va a ser simplemente conexo si solo si el complemento relativo a u es conexo. O sea, en pocas palabras, si yo tengo que el conjunto es abierto y acotado, la definición que les que tenemos nosotros de simplemente conexo, ¿ajá? bueno, también pidiendo que esa cosa sea conexa, va a implicar la definición que les dio Frank, ¿vale? O sea, si la definición que estamos dando es mucho más general Ahora Como lo pongo aquí en las notas O sea Demostrar esto Es intuitivamente sencillo De ver que es cierto Pero hacer la demostración de forma analítica Es mucho más difícil Requiere elementos de análisis complejo Avanzado O sea, de hecho requiere este, realmente Un resultado del curso de variable compleja 2 ¿Va? Entonces, Por tal razón no lo vamos a hacer Sin embargo, si sí quiero que nos llevemos un poquito de la intuición de por qué la demostración es relativamente sencilla de entender. ¿Va? Entonces, a ver, fíjese Vamos a pensar primeramente en la ida. Vamos a suponer que tengo un conjunto U. A ver, fíjense. Que es simplemente conexo. Y lo que me gustaría demostrar es que el complemento es conexo. No voy a hacerlo de esta manera, sino que quiero entenderlo vía la contrapositiva. Entonces... La contrapositiva de U simplemente conexo implica el complemento relativo a los complejos conexo. Sería el complemento relativo a los complejos de U no es conexo. Entonces quiero ver que U no es simplemente conexo. Entonces a ver, fíjense muy bien. Vamos a pensar en, lo, en la idea de, esta, de, de cómo se demostraría esto. Entonces voy a hacer otra vez otro dibujito. Entonces a ver, de entrada. Como mi conjunto U por hipótesis es acotado y abierto. Me lo puedo imaginar como siempre lo hemos imaginado, ¿no? Como algo de este estilo. Entonces, ahí está mi U. Y es acotado. Entonces, sí se va a ver como algo de este estilo. Y esta región está en algún lado del plano complejo. ¿Va? Y bueno. Ahora, aquí va la parte importante, fíjense Como quiero demostrar la contrapositiva, la idea es, C quitándole U no es conexo. ¿Qué quiere decir? Que al menos, hay este C quitándole U tiene que tener dos pedazos. Vean que entonces, esto lo que quiere decirme es que este conjunto U no puedo dibujarlo simplemente así. ¿Por qué? Porque si yo sacara su complemento, relativo a los complejos, su complemento sería todo lo que está afuera. Pero pues el complemento simplemente constaría de un pedazo. Y eso me diría que el, que el complemento es conexo. Entonces para que el complemento sea conexo, necesaria perdón, para que el complemento sea no conexo, que es la hipótesis que nos está dando, necesariamente tendría que haber otra región que en el complemento. Pues tendría que ser algo de ese estilo Algo metido en U, ¿no? Que Donde yo pudiera obtener un segundo pedazo A la hora de obtener un complemento Que sea algo de ese estilo, ¿va? Y puede ser que no solamente sea un pedazo así No, puede ser que tenga más pedazos, ¿no? O sea, algo de ese estilo O inclusive un agujerito O sea, algo de ese estilo El punto es que, que tiene que tener O sea, al menos dos componentes El complemento Y eso se logra introduciendo, válgame Agujeritos en U Y entonces ahí está, eureka, ¿no? Esa es la idea, ¿no? O sea, si yo encuentro un agujerito en U, pues entonces trivialmente puedo encontrar una trayectoria a saber cualquier cosa que rodee un agujerito, es una trayectoria que no puedo contraer, ¿no? A. El punto donde, donde inicie y termine la trayectoria cerrada. ¿Va? Entonces, pues lo que quiere decirme entonces, que entonces U por tal razón no puede ser simplemente conexo. Porque con los agujeritos estos que tengo aquí, repito, a la hora de rodearlos puedo construirme lazos que no puedo contraer a un lazo constante. ¿Vale? Entonces, esto es la idea de por qué se cumple la ida. De forma mucho más formal, y esa es la razón por la que no estamos haciendo la demostración, este, la ida es consecuencia de un teorema que se conoce como el teorema de la aplicación de Riemann. La aplicación de Riemann. Uh -huh. Este... Les puedo decir básicamente qué dice El teorema básicamente dice que si ustedes tienen un abierto Ajá Que es, con, que es simplemente conexo Que es la hipótesis Ajá y que, y que además es acotado Ese abierto Lo pueden convertir mediante una función holomorfa En un disco ajá, Y esa función holomorfa Además de eso va a ser Biyectiva Y va a tener inversa holomorfa Este tipo de funciones que son biyectivas y con inversa Este holomorfa y bueno, que también son holomorfas, se le llama biolomorfa Pero bueno, no importa, no se pierdan de eso O sea, lo que está diciendo el teorema básicamente es que Todo abierto, simplemente conexo Y que es acotado Lo puedo llevar mediante una función biyectiva lo y con inverso morfa A un disco Si en pocas palabras, desde el punto de vista de la variable compleja Todos abiertos son discos Y los discos trivialmente son simplemente con eso, ¿No? Entonces, si se fijan, es un argumento bastante sofisticado Porque requiere ese teorema que es nada trivial de demostrar. Pero bueno, yo creo que la intuición queda clara, ¿no? Porque es cierto el teorema. O sea, básicamente es esto lo que tenemos aquí. Ahora, y el regreso no es mucho más complicado, o sea, de imaginar, por supuesto. Si yo tengo que C quitándole U es conexo, pues justo, ¿no? O sea, básicamente, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Bueno, pues si la U era conexa y el complemento es conexo, pues estamos dentro de la, de la situación de las figuritas de toda la vida, ¿no? O sea, ¿qué figuritas? Pues estas que siempre dibujamos como, como U, ¿no? O sea, cosas de este estilo. Esto es algo que es conexo y su complemento es conexo, porque simplemente está en una pieza, tanto él como su complemento, ¿no? Y el punto, bueno, trivialmente eso nos está diciendo que esa cosa es conectable por trayectorias, ¿no? Eh, al menos en el dibujo. Y además, como no hay agujeritos, pues simple cualquier lazo lo puedo retraer, ¿No? Entonces, también el regreso es intuitivamente claro de entender, de es un poquito más complicado, ¿vale? Porque para empezar, fíjense que justo, ¿no? O sea, como sé quitándole U, ¿no? Eh, y, eh, y tanto él como U son conexos, lo primero que tendría que ver es que U es conectable por trayectorias, ¿no? Entonces, aquí hay una implicación no obvia, ¿no? Que es conexo implica conectable por trayectorias. ¿Table? Por trayectorias. Eh, y bueno, el punto es, esta implicación, aunque es compleja, porque recuerden que en general siempre conectable implica conexo, pero esa implicación no siempre se da. Bueno, esta implicación se da en ese caso, porque U además de todas las hipótesis es abierto. Y en el curso aquí sí demostramos que en un abierto, conectable por trayectorias y conexo coinciden. Entonces, eso da por un resultado que nosotros tenemos. Sin embargo, la parte de contraer las trayectorias, eso también es un poquito más delicado de hacer. Y tiene que ver con una caracterización de conexidad por trayectorias que tiene que ver con este, integrales, que otra vez requiere ¿no? de argumentos más sofisticados de los que o, o sea de las herramientas que tenemos en el curso. Entonces, bueno, realmente esta demostración de que los conceptos que vieron con Frank y conmigo coinciden es algo que se demuestra en un curso de variable compleja 2. Porque repito, ahí ya tienen mejores herramientas para hacerlo. ¿va? Aquí simplemente le estoy poniendo la proposición para que vean la forma de discusión. ¿Por qué el teorema homotópico de Cauchy se implica el teorema de Cauchy que vieron con Frank? ¿Vale? Y bueno, vamos a ver básicamente por qué Entonces, a ver, fíjate Les recuerdo Y ya con eso vamos a concluir la discusión El teorema que vieron con Frank Teorema de Cauchy Y como no escribí la demostración la voy a escribir acá Entonces, teorema de Cauchy El clásico decía Si tengo F de U, un subconjunto de los complejos En los complejos Con U simplemente conexa entonces la integral de f sobre sigma de z de z es cero para cualquier sigma trayectoria cerrada ¿vale? y a ver, vamos a ver por qué el teorema homotópico de Cauchy implica esto bueno, pues como tengo esta, esta condición para cualquier trayectoria cerrada entonces primero considero una trayectoria cerrada ¿No? Entonces me tomo a U Trayectoria cerrada Trayectoria Cerrada ¿Va? Pues ahí está Ahora, fíjese Y se van a dar cuenta que es una bobada El espacio U Es simplemente conexo ¿Y dónde vive mi trayectoria? En U Entonces al ser simplemente conexo U es Primero, Cuando conectarle por trayectorias Bueno, buena hipótesis Ahora, la hipótesis que me interesa más Toda trayectoria cerrada es homotópica una constante. Entonces, como u es simplemente conexo, simplemente conexo, esto implica que sigma es homotópica, ¿no? La puedo retraer siempre a una trayectoria constante, ¿no? Con z0, algún punto en u. No, de hecho, podemos decir quién es el punto, o, ¿no? O sea, z0 es sigma de z0, ¿no? Que coincide con sigma de un, con, de, perdón, z0 es sigma de 0, que coincide con sigma de 1 porque la trayectoria es cerrada. ¿No? Y repito, eso es por hacer simplemente con eso. Toda trayectoria la puedo hacer homotópica a una constante. Y entonces, ¿qué es lo que nos decía el teorema homotópico de Cauchy? Que si yo tengo una trayectoria que es homotópica a una constante, la integral de esa trayectoria es cero. ¿No? Entonces, esto me implica, y aquí es teorema homotópico de Cauchy, que la integral sobre sigma de f de z de z es cero. Y ahí está el fin de la demostración. Con esto ya demostramos entonces que nuestro teorema... Como el tópico de Cauchy, sí implica el teorema de Cauchy. Y déjenme ser, volver a ser insistente en algo. No solo implica el teorema que vieron con Frank, sino una versión más fuerte, porque repito, dentro de las hipótesis de Frank era U tiene que ser acotado, porque él solo le dio la definición simplemente conexo para acotados. Nosotros ya no requerimos acotado, requerimos simplemente un conjunto simplemente conexo, no en la definición que dimos, que es la general, y tengo entonces como consecuencia el teorema de Cauchy original del teorema homotópico de Cauchy. ¿Vale? Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? Si fijan, es una tautología, ¿no? El teorema de Cauchy del teorema homotópico de Cauchy. A ver, voy a ver. Veo, veo. ¿Lo verás otra vez? Ah, ok. <ríe> ¿A qué no le entiendes? Y ya sé que le dices que lo vas a ver otra vez, ¿no? Pero... O sea, quizás si algo le podemos recriminar al teorema homotópico de Cauchy Es... La condición esta compleja de la homotopía... ¿no? porque la condición de la homotopía a lo mejor es la cosa más complicada del teorema. Pero bueno, ahorita vamos a discutir algo acerca de la homotopía, entonces a lo mejor con eso les va a quedar este, cl más claro ¿no? cuál es el punto con eso. Eh, básicamente, o sea, recuerden, ¿no? el teorema homotópico de Cochino está diciendo que en curvas no que pueda contraer o llevar una a otra de forma continua, si yo puedo a esas curvas, ¿no? Mandarlas a constantes La integral de la función va a valer cero ¿No? Sobre esas curvas, ¿no? Es un teorema un poquito más abstracto, ¿no? Que el que tenemos Pero bueno Ya vieron, ¿no? O sea que Si es un teorema que está generalizando ¿No? Este El teorema de Cauchy usual ¿No? Claro, con esta hipótesis fuerte, ¿no? De la homotopía Que Les compro, ¿no? Lo que me dijeron ahorita O sea Es a lo mejor la condición Que puede sonar todavía más, ex más extraña En esos momentos pero bueno, o sea, es una condición que mediante ejemplos se van a poder ir familiarizando con ella, ¿va? Y créanme, no es una condición sencilla, ¿eh? Hay toda una teoría de la matemática que se llama teoría de homotopía. Para que vean que es una condición que se sigue estudiando. De hecho, eh, yo en mi doctorado estudio esa condición. En mi doctorado se trata de estudiar homotopía. Entonces es una condición bien compleja. Este, iba a decir como palabra de, de experto, pero no me considero un experto. Entonces, palabra de que yo sí la estoy estudiando, ¿va? Es una condición difícil, complicada, pero está bien chida. Sí, este, ayuda en muchas cosas. Desgraciadamente yo no me dedico a guardar la compleja, yo me dedico a otras cosas, ¿no? Pero bueno, está bien chida. Ok. Eh, a ver, entonces, vamos a ver un resultado, ya para ahora sí pasar a, la, a hacer ejemplitos, que nos permite hacer homotopías ya no de forma intuitiva como la estamos haciendo, sino de forma, pues, este básicamente formal, ¿no? O sea, porque ustedes pueden decir, bueno... Está bien chido los dibujitos, y los dibujitos más o menos entienden la idea de lo, de lo que es homotopía. Pero si a mí me piden hacer una homotopía, a lo mejor va a estar complicado, ¿no? Porque es plantear una función continua entre trayectorias, ¿no? Y cumple tales condiciones. Bueno, voy a vamos a ver una proposición que nos va a dar una familia de ejemplos que nos va a permitir este, ver cuándo las funciones son homotópicas, ¿no? O sea, un poquito así como validando la intuición que hemos hecho en los dibujitos. Y este teorema nos va a permitir ahora sí ya ver algunos ejemplos. Entonces fíjense. Voy a poner la proporción. La proporción básicamente dice lo siguiente. Si yo me tomo sigma y tau, dos trayectorias cerradas, en un subconjunto de los complejos, y fíjense, y vamos a suponer que para cada t en el dominio de sigma y tau, el segmento de recta que une sigma de t con tau de t, vean, aquí estoy evaluando las trayectorias en el valor de t que me estoy tomando. Lo que estoy diciendo es que el sigma de t y que el tau de t, Siempre siempre su segmento de recta que los une y está contenido en U. Si eso sucede, las trayectorias sigma y tau son homotópicas. ¿Vale? Y la demostración pues es básicamente bien fácil de hacer, porque fíjense, a ver, vamos a hacer un poquito el esbozo de esto. A ver, voy a hacer otra vez otro dibujito. A lo mejor se cansaron de los dibujitos, pero los dibujitos son bien buenos para este tipo de cosas. Entonces fíjense, lo único que estoy diciendo es lo siguiente Imagínense aquí a su espacio, a su conjunto U Entonces aquí está U U Y aquí tengo, por decir algo, dos trayectorias, ¿no? Entonces aquí tengo una, tienen que ser cerradas Entonces aquí tengo, por ejemplo Esa pensemos que es sigma ¿No? Y pensemos que aquí lo que tengo es Tau ¿No? Por decir algo Entonces fíjense Imagínense que yo me tomo aquí, este punto que tengo aquí es sigma de T Y el punto que yo me tengo aquí es ese que tengo acá, lo voy a poner una flechita Es tau de t Entonces lo que me está diciendo básicamente el resultado Es que si yo tengo muchas trayectorias cerradas Y el segmento que une a sigma de t con tau de t Que en este caso sería el rojo Está contenido en u La sigma va a ser homotópica a la tau ¿Va? Y yo les digo La idea de cómo definir la homotopía no es difícil porque realmente lo único que hay que hacer es Bueno, como eso lo tengo para cada punto Por ejemplo, si yo me tomara un punto aquí Que sería tau de t y el correspondiente que sería sigma de t Aquí está la, el segmento que los une ¿No? Si yo me tomara, por ejemplo, el punto t por acá ¿No? Y el punto que le corresponde, ¿no? En la en la sigma acá Pues ahí está el segmento que las corresponde ¿No? Entonces, básicamente lo único que hay que hacer es Ver cómo parametrizar el segmento de recta Y todos sabemos parametrizar segmentos de recta ¿No? Los segmentos de recta están parametrizados, o siempre tienen la forma Pues como lo quieran escribir, ¿no? 1 menos s, el punto en el que empiezan No sé, entonces vamos a pensar lo que va de Sigma de t a tau de t Y luego sería s veces tau de t, ¿no? Esto, o sea, la recta, ¿no? Que une a sigma de t con este tau de t Pues está parametrizada por esa ecuación Y si yo restringo ¿no? La s, a que solamente se mueva entre 0 y 1 Fíjense que esto me da el segmento, ¿no? Porque si pongo s igual a 0 Fíjense que esa parte desaparece y me va a quedar sigma de t. Y si pongo s igual a 1, esta parte desaparece y aquí me va a quedar la tau. Eso ya me está parametrizando el segmento de recta. ¿no? Entonces, básicamente, ese segmento de recta es el que nos sirve para construir la homotopía. ¿va? Recuerden que la homotopía tiene que ser una función en dos variables. ¿no? Entonces, aquí está la variable s y aquí está la variable t. Entonces, vamos a ver que esa es la que nos funciona. ¿va? Entonces, pues vamos a hacer la demostración. Y la demostración es eso. O sea, voy a definir. La homotopía, que es una función de 0, 1, cruz 0, 1 en U Mediante la regla de correspondencia que acabamos de ver ¿No? H de ST es 1 menos S de sigma de T más S tau de T ¿No? Y recuerden, eso se puede ver a pantalla antes Pero lo único que me está haciendo esto es Considera el segmento que une sigma de T con tau de T Y es literalmente el segmento porque recuerden que S se mueve entre el 0 y el 1 ¿Va? Y bueno, la, la T se mueve entre 0 y el 1 simplemente porque sigma y, y tau son trayectorias, ¿no? O sea, que van del 0 a 1 en u ¿va? Entonces ahí está, entonces ahí está mi función, esta H. Entonces hay que ver que esta función H está, bueno, de entrada está bien definida, eso quiere decir que está metido en u pero esa es la hipótesis, ¿no? La hipótesis me decía que sigma de T y tau de T su segmento siempre estaba en u y esto parametriza el segmento, ¿no? Que va de sigma de, de T en tau de T. Pues eso me dice que la función H sí cae siempre en U, es decir, no me salgo de U. va Segunda condición, H trivialmente es continua. ¿Por qué? Porque la sigma y la tau de entrada son continuas. Y vean que lo que estoy tomando aquí es el producto de dos funciones continuas. A saber, sigma por la función 1 menos S. Y aquí también es el, este es el producto de las dos funciones continuas. La función S y la función tau. ¿No? Y además de eso, ya que tengo que esta función es continua y que esta función es continua, estoy tomando una suma de dos funciones continuas. Que eso sigue siendo continuo. Entonces, h, trivialmente, es una función continua. Entonces, ya que tengo que h es una función continua, lo único que hay que ver es que se cumplen las hipótesis, ¿no? Para hacer homotopía. Quedan esas cuatro condiciones, ¿no? A saber, que h de 0, t es sigma de t, que h de 1, t es tau de t, y que h de s0 y que h de s1 son los puntos, ¿no? Donde inicia y termina este las funciones, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué sucede. Entonces, fíjense. Claramente, como digo aquí, h de, S de 0, t es sigma de t. ¿Por qué? Porque si evalúan es igual a 0, lo pues ya lo he dicho anteriormente, me va a quedar 1 menos 0 sigma de t, que es sigma de t, más 0 veces estado de t, entonces simplemente me quedó sigma de t. Si evalúan ahora como la segunda condición, S igual a 1, me va a quedar 1 menos 1 Por sigma de t, o sea, 0 por sigma de t No hay sigma de t Y aquí me va a quedar 1 por tau de t Entonces ahí está, me queda tau de t Y para concluir ¿Qué sucede si ahora checo La parte de s,0 0 y S, 1? Fíjense, si voy a la definición H de s,0 Sería por definición 1 menos S, sigma de 0 Más S veces Tau de 0 Fíjense que lo único que estoy haciendo es evaluar esto cuando pongo t igual a cero Y hds de 1, pues sería exactamente lo mismo, nada más poniendo 1 en todos los lados donde evalúo este sigma y tau, que es lo que estoy poniendo acá. ¿Va? Ahora, ¿por qué esto que tengo aquí y esto que tengo aquí son iguales? Bueno, pues sigma y tau son trayectorias cerradas en el mismo punto. ¿No? Entonces, ¿qué es que quiere decirme? Que sigma de 0, ¿no? Que tau de 0. Y que sigma de 1 y que tau de 1 son el mismo punto. O sea que esto que tengo aquí es lo mismo que tengo aquí. Esto que tengo aquí es lo mismo que tengo aquí. Y más aún, esto que tengo aquí es lo mismo que tengo aquí. Entonces fíjense, si hago la cuentita, en la parte de arriba me va a quedar h de s, 0 Es simplemente sigma de 0, que es igual a tau de 0. Y abajo h de s, 1 es lo mismo que sigma de 1, que es lo mismo que tau de 1. No? Pero como sigma de 0 es lo mismo que sigma de 1... Si él de aquí arriba lo escribí, ¿no? Como igual a sigma 0 y ese que tengo aquí es lo mismo que sigma de 1 Pues ya me salieron iguales hds 0 y hds 1 Entonces esto que me está demostrando Es pues que se cumple eso para cualquier punto S Y entonces H es una homotopía Entre sigmita ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Digo, es un resultado bien fácil Y se fijan ya nos axiomatiza todas las homotopías que hemos estado trabajando. ¿no? Ahí siempre los segmentos estaban contenidos en el conjunto y por ende es que las funciones o las trayectorias cerradas eran homotópicas. ¿Vale? Ok, ¿hay dudas? Voy a regresar. Ah, bueno, ahí está lo que me mencionas del homotópico, ¿no? A ver, ok. Si no hay dudas, ahora sí, vamos a pasar ejemplos para ver si ahí con los ejemplos ya me creen, o sea, que la debilidad de homotopía está bien chida, ¿no? Este, que está bien chida, pero bueno. Este, eh, a ver, aquí están los ejemplos. Aquí no me les pongo algunas, este, algunos conjuntos especiales, ¿no? Donde se cumple la, las hipótesis de la definición anterior, ¿no? Uno de ellos son los que se llaman conjuntos convexos, que por definición son aquellos en los que si ustedes me dan cualesquiera dos puntos en U, el segmento de recta que los une está contenido en U. ¿no? Y son también los conjuntos estos que ocupaban mucho en cálculo 4, ¿no? Los conjuntos o regiones estrelladas. ¿no? Que son aquellas en las cuales yo tengo un punto, de tal manera que si yo le trazo el segmento de recta que une ese punto con cualquier otro punto del conjunto, ese sigue contenido en U. ¿Vale? Ok, entonces son dos ejemplos. A ver. O familias de ejemplos donde se cumple el teorema anterior. Dejemos esas familias de ejemplos para pasar a ejemplos ya concretos, ¿no? De cálculo de integrales y estas cosas, ¿no? Para para que vean, ¿no? O sea, lo, la utilidad de los teoremas que acabamos de ver. Entonces, a ver, por ejemplo, vamos a pensar en que yo lo que les pido es calcular la integral de la función 1 entre z, donde sigma es la siguiente trayectoria. En la trayectoria de la forma 2 coseno de 2pi t más... 5i seno de 2 pi t ¿Vale? Entonces, bueno eh, Lo que hubiéramos hecho días previos al día de hoy es Tengo la trayectoria Quiero calcular esta integral Pues me lanzo a ocupar la definición de la integral ¿No? Que les dio Frank Y ahí calculo todas las cosas para calcular ¿Cuánto me da esto? Ah, bueno No lo vamos a hacer así ahora Sino que lo que queremos es ocupar ideas Del teorema homotópico de Cauchy entonces, fíjense, para eso vamos a hacer una pequeñísima observación. Vamos a notar que la trayectoria que nos están dando en el ejemplo que queremos hacer es en realidad, nos está parametrizando una elipse, ¿no? Una elipse, pues que tiene esta ecuación, simplemente la obtenemos de... Si esto que tengo aquí lo pongo como coordenada en X y si lo que tengo aquí... Esto ya lo hemos hecho varias veces, ¿no? Lo pongo como coordenada en Y, fíjense... Que si yo tomo x entre 2, eso es coseno de 2 pi t, y entre 5 es seno de 2 pi t, y entonces, si elevo x entre 2 al cuadrado más y entre 2 al cuadrado, me va a quedar coseno de algo al cuadrado más seno de algo al cuadrado, ese es 1. Por las identidades pitagóricas ¿no? Y eso ya me lleva a esa ecuación que tengo aquí. Entonces, esto me permite ver, repito, que la sigma me parametriza esta elipse, ¿no? Que es una elipse que tiene eje... Sobre el eje imaginario ¿No? Entonces, a ver, voy a hacer otra vez un dibujito Para que se imaginen las cosas y vean ¿No? Cómo aplicar el teorema de Cauchy En esos casos particulares Entonces, a ver Cuando estoy trabajando aquí mi región esta O bueno, la integral que quiero calcular Aquí me imagino mi eje Mi plano complejo Imagínense que aquí está Pues justamente, o sea Tiene que estar el, el Bueno, aquí está mi elipse, ¿no? O sea Voy a imaginar que aquí tengo la elipse, ¿no? O sea Recuerden, ¿no? Aquí su semieje vale 5, el mayor, ¿no? Y el menor vale, ¿qué era? 2, ¿no? Ajá, vale 2. Uh -huh. Entonces ahí está. Ahí se va a ver mi elipse, ¿no? Entonces esta es mi curva sigma. Y me piden calcular la integral sobre sigma de la función 1 entre z, ¿no? Que está que tengo aquí. Entonces, a ver, fíjense. ¿Qué podemos notar? Claro pues, que podemos notar es que una curva que ya hemos trabajado aquí es la curva... La circunferencia unitaria, ¿no? La circunferencia unitaria, esa la vamos a llamarle tau, es la circunferencia unitaria, ¿va? Y sabemos cuánto vale la integral sobre la circunferencia unitaria de la función 1 entre z. Es un de los ejemplos que de hecho les dio Frank y que son de los ejemplos que nunca tienen que olvidar. A ver, ¿alguien sabe cuánto vale esa integral? De hecho, en su tarea, se les pedimos calcular en una de sus tareas cuánto vale esta integral siempre. Vale 1. ¿Cuánto? 1. ¿1? ¡No! Les ayudo. 2. Pi ¿Qué falta? Y. ¿No? A ver, fíjate. Parametricen la circunferencia unitaria. A ver, tau la voy a parametrizar como una función que vale 0, 1 Los completo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, ¿esto va a para parametrizar la circunferencia unitaria? Pues la puedo, la puedo parametrizar como toda la vía, ¿no? 2pi y t. Esto ya es la circunferencia unitaria. ¿Vale? Entonces, fíjense. ¿Qué pasa si ustedes calculan esto? Bueno, la integral sobre tau de, eh, de z entre z es por definición, ya que ocupa una parametración, la integral del 0, 1, de la función valuada en la curva, la función es 1 entre z, entonces va a ser 1 entre e a la 2 pi y t, y luego por la derivada de la curva, pero la derivada de esto es e a la 2 pi y t, que es la exponencial, por la derivada del argumento, que es 2 pi t. ¿No? Porque cuando derivan esto respecto a t Les queda 2pi, ¿No? Y esto es dt Vean que aquí tienen esto arriba Y esto abajo, ¿No? Y eso es constante, entonces le sale 2pi por la integral del 0 a 1 De dt, ¿No? Eso es 2pi ¿Vale? Por favor no olviden Nunca ¿no? es integral Ok, entonces es 2pi Entonces sabemos cuánto vale Esa integral, ¿Va? Y ahora, fíjense muy bien en lo siguiente, entonces Puedo decir, ¿cómo le hago para comparar la integral de mi trayectoria de sigma con la de tau? es pues Muy fácil. Podemos ocupar el teorema homotópico de Cauchy. ¿Por qué? Porque vean que si yo me tomo un punto cualquiera en la circunferencia unitaria, y me, me fijo en el punto, ¿no? Que parametriza a la, a la sigma, vean que este segmento siempre está contenido en la región donde eso lo morfa la función 1 entre z. La función 1 entre z, recuerden que eso lo morfa en todos lados, quitando el origen, ¿no? Entonces... Todos los segmentos de recta, esos que tengo de acá para acá con sus correspondientes puntos, o es que uno inclinado de acá para acá, están contenidos en C quitándole el cero. Entonces, ¿qué me decía mi teorema anterior? Si yo tengo dos curvas en las cuales siempre que yo me fije en tau de T y sigma de T, el segmento que los une está contenida contenido en la región, las integrales tienen que ser la misma, ¿no? Por el teorema homotópico de Cauchy, porque sigma y tau van a ser homotópicas Entonces, ya no tengo que calcular esta integral Porque yo ya sabía cuánto vale esta integral ¿No? Simplemente digo, bueno, sigma y tau son homotópicas por el resultado que vimos Ella tiene que ser igual a esto Y listo Ya sé que esto vale 2pi ¿Vale? Y fíjense, o sea, aquí podemos ser hasta inclusive más, más este, locos ¿no? O sea, Si por ejemplo ustedes dicen Bueno, yo no quiero esa integral sobre esa elipse Hagámoslo en, una, este, en un cuadradito que tenga eh, inscrito al círculo Otra vez Ustedes, Yo les puedo decir, a ver, ¿cuánto vale? Vamos a llamarle esta curva gamma, ¿no? Al cuadradito ¿Cuánto vale la integral de la función 1 entre z sobre gamma? ¿No? Que gamma es ese rectangulito, ¿no? Este, bueno, cuadradito, ¿no? Porque la circunferencia es la unitaria, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale esto? Bueno, otra vez fijo en mi figurita, observo que como justamente ¿no, el cuadradito se este, tiene inscrita la circunferencia, cualquier punto que yo me tome en el cuadradito y en la circunferencia el correspondiente, su segmento de recta sigue quedando en los complejos quitándole el cero, no cruzo el cero. Entonces, ¿qué me dice el resultado anterior? Tienen que ser homotópicos, gamma y tau. Entonces, por el teorema de deformación, justo la integral sobre la... Gamma tiene que ser lo mismo que la integral sobre la tau Que me parametrizaba la circunferencia unitaria Y eso ya sé que vale 2pi eso vale 2pi ¿Va? Y ustedes se supongan que, es que dicen No, es que yo no me gusta esa figura Yo quiero aquí un rombo Un rombo donde se ha incluido eh, la circunferencia Otra vez, ese rombo ¿No? Es homotópico a la circunferencia Por el resultado que acabamos de ver Y entonces la integral siempre va a valer 2pi ¿Si ¿Sí ven la magia del teorema? El teorema es increíble ¿No? Básicamente cualquier región, ¿no? Que sea, por supuesto, una curva cerrada y simple, ¿no? Que no cruce el origen, va a tener integral 2pi si yo calculo la integral de 1 entre z sobre esa curva. Es lo, unico, eso es lo que me está diciendo el teorema este, de deformación, que es el teorema que vimos, ¿no? Previo al teorema homotópico de Cauchy. ¿Va? Entonces, esto ya, espero yo les haya mostrado, ¿no? La fuerza de ese teorema. Esas regiones que son bien complicadas y que en la definición uno pues primero tendrá que parametrizar las cosas y hacer las cuentas, se van a convertir en cuestiones puramente bien simples, ¿no? Relacionarla con un círculo, por lo general sabemos calcular cosas en círculos y listo. Una vez que sepas eso, ya vas a poder mandar integrales, ¿no? De regiones más complicadas a integrales de círculos, las integrales de círculos ya las conocemos. Por ejemplo, una que si no se acordaban en este momento, por favor, ya nunca olviden es, la integral de 1 entre z, ¿no? Sobre el círculo, unitario es 2pi. Si se saben esa, básicamente ya se saben casi todas las integrales complejas. De hecho, hay un muy mal chiste. Eh, el muy mal chiste es que, en análisis complejo, todas las integrales siempre valen 2pi, 0 o menos 2pi. Es un chiste, ¿eh? Pero bueno, eso es algo cierto, ¿eh? Casi todas las integrales siempre valen esto. Entonces, este. No lo olviden. Pues bueno, ahí está. Entonces, ese es nuestro primer ejemplo. ¿Va? Y bueno, aquí ya, ya lo hicimos, este, platicamos de más regiones, ¿no? Entonces, listo. A ver, vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasa? yo les pido calcular la integral sobre sigma de e de z entre z sobre la curva sigma que está dada de esta forma. 2 más 2pi t. ¿Vale? Entonces ok, tengo esa función. Entonces, a ver, ¿qué anotamos primero? Siempre supongo tener una imagen geométrica de las cosas. Acuérdense que este e a la 2pi y t, de hecho ahorita lo vimos, nos parametriza la circunferencia unitaria centrada en el origen. A la hora de sumarle este 2, vean que justamente lo que me está haciendo esto, es, me está mandando la circunferencia esa, eso aquí está mal, ¿no? Porque está recorriendo dos unidades, a una circunferencia centrada en el punto 2 más 0i, que tiene radio 1. Es decir, en pocas palabras, esta sigma... Permítanme hacer otra vez otro dibujito para que vean cuál es la idea de lo que estamos haciendo. Entonces, esa sigma que acabo de decirnos en ejemplito... A ver, voy a hacer bien el plano porque... Si no va a quedar... De por sí no dibujo bien y si no va a quedar super feo. Entonces, a ver, ahí está. Ahí está el plano. Entonces, originalmente, e a la 2 pi y t me parametriza la circunferencia central en el or origen y radio 1. ¿no? Entonces, a la hora de que yo le sumo 2 a esto... Esto me da una traslación, ¿no? Sobre el eje real, ¿no? ¿Qué traslación? Hacia el punto 2,0, ¿no? Porque no tengo nada en la parte imaginaria Entonces, la circunferencia que me queda Va a ser, pues, si este es el 2,0 Va a ser la circunferencia que está recorrida acá ¿No? Bueno, la roja ya saben que es la misma que la negra, ¿no? Nada más no me salen bien Entonces, ahí está Entonces, y lo que yo quiero calcular es por es la integral de e a la z Entre z, z Sobre esta que ahora esta es mi curva sigma ¿Vale? Entonces, ahora sí, observen lo siguiente. La función e a la z entre z es holomorfa en todos los puntos donde el numerador y el denominador son holomorfos, quitando aquellos puntos donde el denominador se hace cero. e a la z y z son funciones enteras, es decir, son holomorfas en todos los complejos, en todo su dominio. Pero hay un punto donde z se hace cero, que es z igual a cero. Entonces, esta función es holomorfa en C quitándole el cero, ¿no? pero vean, y ese punto corresponde al origen del plano complejo lo voy a poner aquí en azul pero vean que la curva esta sigma que tengo aquí, no está rodeando el cero, ¿no? que es el punto donde no hay holomorfía y entonces si yo aplico el resultado anterior pero ahora fíjense, con el punto el centro de la circunferencia y la curva, fíjense, de acá para acá el segmento está contenido en la región de la homofía De acá para acá el segmento está contenido en la región de la homofía Y así, o sea Con cualquier radio Todos los segmentos están contenidos en la región de la homofía no crecen en el origen Entonces, ¿qué quiere decirme esto? Que la curva esta sigma Es homotópica a la curva constante Con valor el 2 complejo Entonces, sigma es homotópica Ya está muy abandonado esto Sigma es homotópica a la curva constante con valor 2 entonces, ya sea que quieran ocupar el teorema de deformación o el teorema homotópico de Cauchy El teorema homotópico de Cauchy me diría Si la sigma es homotópica a una curva constante, esa integral vale cero. Si no quieren ocupar el teorema homotópico de Cauchy, pues nada más hay un pasito extra Como esta curva es homotópica, a esta, El teorema de deformación me dice que esto es lo mismo que la integral, ¿no? De la misma función Pero ahora sobre la curva constante con valor 2 Y las integrales sobre curvas constantes siempre valen cero. Entonces, tengo 0 ¿Vale? Entonces, ahí está. Ya tenemos otro ejemplo de una función que aparentemente es complicada y que si ustedes agarraran y se pusieran a hacer las cuentas, se llevarían más de cinco minutos claramente para hacer las cuentitas y aquí nos salió en dos patadas. ¿No? Simplemente notamos que la curva estaba fuera de la región de la homorfia, por, eh, del, perdón, que la curva estaba metida en la región de la morfía sin cruzar al punto singular que es el origen y por ende esa siempre la podía contraer ¿No? Vi el teorema que acabamos de ver A una curva constante Y la integral tenía que ser 0 ¿Vale? Bueno eso es básicamente Todo lo que explico aquí Y bueno Aquí les pongo Un ejemplito más Que es un poquito Más elaborado Pero es más o menos La misma idea Es la de esta función Sobre la curva esta Que esa sí ya es un círculo ¿No? De radio Otra vez no De radio 1 Pero ahora centrado en el punto 1 Más 0i No sé si está como lo habíamos puesto en la parte de arriba, ¿no? Al rato corrijo ese error. Y, a ver, eh, ya sé que son las 9 Si me dan un minutito, les platico además cuál es la idea de este ejercicio Este, la idea de este ejercicio es Convertir esto a Cocientes simples, ¿no? Utilizando básicamente la idea de fracciones parciales Que es lo que estoy haciendo aquí Y eso puedo hacerlo porque recuerden que la integral es lineal Entonces, si yo descompongo esto, ¿no? Como suma de dos funciones, ¿no? Que son la función 1 entre z Menos 1 por un medio y la función menos un medio por uno eh, más z entre z más uno fíjense que puedo abrir por linealidad de la integral así ¿vale? entonces nada más tengo que analizar ¿qué sucede con esta integral? ¿y qué sucede con esta integral? ¿va? y básicamente voy a hacer el análisis que hemos hecho anteriormente fíjense la función 1 entre z más uno es holomorfo en todo su dominio excepto donde el denominador es 0. que es cuando z es menos uno entonces esto es holomorfo en c quitándole menos uno ¿vale? entonces como la curva esta sigma era la circunferencia con radio 1 centrada en el 1, 0, vean que justamente esa integral, la integral esta evita, ¿no? Dicha, de, dicha región de no holomorfía. Entonces, esa integral va a valer 0, como la hemos visto arriba. ¿Va? Pero ahora en este caso, en este caso, pues esta función, la función 1 entre z menos 1, es holomorfo en c quitándole 1, ¿no? Porque la función z menos 1 es igual a 0 cuando z es igual a 1. Y esa región, pues sí que cumple. Este, o sea, la función 1 entre z menos 1, o sea, la región esta sí que está contenida, ¿no? En la región que parametriza esta curva. Entonces, pues lo que hay que hacer es calcular la integral esta, ¿no? de z entre z menos 1 sobre la circunferencia esta, ¿no? Pero esa circunferencia, otra vez, no, o sea, esa integral es 2pi. De hecho, como les dije, ustedes calcularon en su tarea la integral de 1 entre z menos z0. En la circunferencia centrada en Z0 con cualquier radio, ¿no? Y lo que sale de eso es 2pi, porque es esencialmente la misma que la de 1 entre Z con la circunferencia centrada en el origen, ¿va? Y entonces, pues ya no tengo que sustituir aquí el 2pi aquí, como aquí tengo un medio, me va a quedar pi. ¿Vale? Entonces, si se fijan, los cálculos de integrales ocupando los teoremas más homotópicos de Cauchy y el teorema de la deformación... Nos permiten ya no hacer cuentas. O sea, tratar todo de forma puramente formal. Sabiéndose las integrales simples. ¿Cuáles son las integrales simples? La de 1 entre z, o si quieren ustedes, la 1 entre z menos z0. Y saber integrales polinomiales. Sabiendo eso, ustedes básicamente ya pueden hacer cualquier, casi cualquier integral compleja. Y siempre les va a salir un múltiplo de pi. Por eso el mal chiste. ¿Vale? Bueno, una disculpa que me pasé de tiempo. Este, el día de mañana viene Frank a ver un nuevo tema. Viene a ver el teorema de Morella. Este, cualquier duda o pregunta que tengan, me quedo aquí para. Bueno, aquí me dicho que cero. Este no vale cero, ¿no? Ya la calculamos, era 2pi. Este, bueno, cualquier duda que tengan, pueden escribir. O, este, no, no sé, o sea, pregúntenle, ¿no? O también le pueden preguntar a Frank, ¿vale? Este, sé que a lo mejor es un tema pantallante ahorita porque está complejo, ¿no? La idea de homotopía. Pero se van a dar cuenta que, bueno, al irse acostumbrando a la idea de homotopía, como lo hemos hecho con estos ejemplitos, es una idea este, bien, bien interesante no y, y bien útil para hacer cálculos. Otra vez, perdón que me pase y nos vemos el día de mañana. Compleja. Sí, sí la, la idea de homotopía es compleja, ¿no? Estamos trabajando en los complejos. ¿no? Entonces, bueno. Este, si no tienen ninguna duda, nos vemos el día de mañana. Si alguien me quiere preguntar algo ahorita, pues me quedo. Y si pues no, pues nos vemos mañana, va. Que tengan un muy buen día. Mañana viene Franca. Nos vemos. Sale, bye. Hasta mañana.